¿Cómo le va muy buenas tardes, Erika Rivero. ¿Cómo está el próximo ayuntamiento de Puebla? ¿Cómo está el equipo? Bueno, pues no, están más que manos a la obra. Por supuesto que es una historia muy distinta. El de, no, el primero, el de la efervescencia de la batalla electoral, y luego, pues la efervescencia de que ya ganamos. ¿No? Y, y luego la efervescencia de que aquí están las llaves y vas entrando a tu casa nueva. Y otra muy distinta es ya entrando a la casa a ver, o sea, ¿cómo está la cosa? Porque tienen que rendir cuentas en los próximos tres años. La gente espera mucho de esta administración y eso está para bien y para mal. Hay también mal en cuanto a la presión que ustedes tienen para rendir resultados. Me da mucho gusto que esté aquí en Los Conjurados Adán Domínguez Sánchez. Usted sabe que él es el suplente, jugó como suplente en la campaña de Eduardo Rivera actual presidente municipal electo. Y también recientemente fue pues, elegido como un, un, un nuevo concepto en el ámbito de gobierno municipal que es el gerente de gobierno. Bueno, pues sin más preámbulo, mucho mucho gusto que estés aquí. Ya tenía yo muchas ganas de entrevistarte. Ya no sabía qué hacerle Armando. Ya así, no, ya casi casi le hago la quebradora y ya por fin me cumplió. Y aquí estás. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Erika. Buenas tardes al auditorio. Gracias por el espacio, por la invitación. Es un gusto estar aquí. Además, muy bien eh, servidos. Hay así que es. Decirlo. Saludcita, salud, saludcita. Salud, y fue Erika. el único que le atinó al logo que está en esa copa, o sea, bien, o sea, lo bueno es que me dice, no, es que yo de administración sé todo, pero pues de política, del PAN, pues ahorita estoy un poquito, no, bueno, claro que Adán sabe y mucho, no solo de administración, sino de el PAN, tienes una larga trayectoria en Acción Nacional, ha sido ya regidor, eh, algunas de sus especialidades ha sido la movilidad urbana, así has es. escrito mucho sobre eso, fuiste presidente de la comisión así es, cuando fuiste regidor, entonces, bueno, a ver, yo sí te quiero preguntar algo, ¿cómo, cómo llegaste a ser el suplente? Porque pues, el suplente es así como una persona de muchísima confianza, pues es como el brazo derecho no de Eduardo Rivera. ¿Cómo fue esto? Fíjate, Erika, que eh, esto pues, es parte de todo un proceso de selección de perfiles que Eduardo hizo para eh, armar la planilla de regidores y la planilla de su gobierno que eh, entraremos eh, el 15 de octubre un proceso en el que Eduardo pues eligió a los mejores perfiles eh, hombres, mujeres esta coalición que hubo esta uh -huh. coalición con el PRI con el PRD con Compromiso por Puebla con PSI, con el PAN uh -huh. y en ese sentido pues lo que Eduardo hizo fue elegir a los personajes que le pueden ayudar precisamente a corregir el rumbo, ¿no? como decía el eslogan uh -huh. de campaña, sí, sí. el rumbo de la ciudad, y es ahí donde Eduardo me invita a formar parte de esta planilla como su suplente, uh -huh. a lo cual yo estoy Pero muy agradecido. ¿Ya desde cuando te conocía? ¿Cómo, cómo está? Y ya en... habíamos trabajado antes eh, de manera conjunta. Eh, cuando yo eh, salí de la universidad, comencé a trabajar con él en el Congreso del Estado, él era diputado local, sí. yo comencé a trabajar con él en el Congreso del Estado. Oh, pues ya tiene un rato. 2008, Ajá. Ya, tiene ya tiene 13 rato, años, ya sí, claro. casi 14. Después fue la campaña del 2010 cuando él eh, fue eh, elegido por primera vez presidente municipal. Así es. Yo fui su secretario técnico en la presidencia municipal uh -huh. de Puebla eh, en 2011 a 2014 uh -huh. y posteriormente fui regidor. En la administración 2014-2018. Ya, o sea, ya venías trabajando con el equipo de Eduardo ya desde hace mucho tiempo. Exactamente, sí, ya, ya un buen rato. Oye, ¿y qué, qué sentiste cuando, cuando ganaron? Así de, ya volvimos a ganar. Ay, o sea, me imagino que pegaste el brinco. Bueno, primero emoción, obviamente, Ajá. emoción porque eh, para eh, quien nos apasiona eh, ah. la política, servir el gobierno y que nos gusta hacer esto, pues es una emoción, El, como Ajá. cuando te gusta hacer tu, tu trabajo y, y tienes la oportunidad de hacerlo, pues te, te, te, te llama, ¿no? ¿Cuándo supiste que iban a ganar? O no. sea, sí de que, ay, le llevan ahí las... No, o sea, ustedes cuando están adentro saben. Bueno, hasta, hasta por intuición. ¿no? Tú sabes, Erika, eh, que hay encuestas, ¿no? Que hay mediciones que se vienen haciendo durante luego son la re campaña. Malas. Son y muy en... malas, ¿no? Luego son muy malas, pero en esta ocasión... Como siempre, eh, durante todo el mes de campaña, que fue un mes, todas las encuestas decían que íbamos a ganar, que Eduardo Rivera iba a ganar, pues eso te da, quieras o no, una eh, percepción sí. de que el triunfo eh, se ve llegar. ¿Tú te fuiste mucho por las encuestas? ¿O, bueno, ¿O por qué? O sea, muchos me decían, no, es que la gente, cuando yo estaba platicando con la gente, yo ahí sentía, ¿no? O sea, eso se, se siente también en las campañas. Ajá. Eduardo cuando llegaba... Después de todo el día de campaña, de recorrer colonias, de las calles, del transporte público, que ves que le encanta subirse al transporte público, uh -huh. él nos decía, yo hoy sentí muy bien el ánimo, los últimos 15 días, los últimos 10 días de la campaña, ¿Ya él sentía sabías. el ánimo. ¿Y tú también? Pues te, te, te comparte eso O eres eso, de los escépticos, así no. De no. Hasta que no digan, ¿no? Hasta que no la cante el Instituto Estatal Electoral, yo creo. No, te comparte eso el candidato, hay que decirlo, sí. y eso pues también te va a generar una cierta confianza. ¿no? Tú también ves con tus conocidos, con la gente que platicas, con los medios, ¿no? Uh -huh. el, el, el, el Vox Populi, ¿no? Ajá. Y vas escuchando y vas eh, teniendo como una acercamiento muy claro uh -huh. de cómo está el sentir de la gente, hay día, que decirlo. ¿Qué día tú sabías? Que Fíjate, a lo, lo mejor a eh, una semana antes aproximadamente, ¿no? Uh -huh. la gente, hay que decirlo, muy cansada, muy, eh, muy eh, harta, ¿no? harta de lo que está sucediendo uh -huh. en la ciudad, ¿no? de la situación de la ciudad, la inseguridad que estamos viviendo en la ciudad, eh, el tema del descuido de la ciudad, del descuido de las calles, del descuido de los espacios públicos, de la inseguridad en el transporte público. Eso se nota y la gente lo nota, la gente lo ve. Y eso obviamente también al momento de eh, tener este eh, acercamiento en campaña, pues la, te, te deja sentir eso, ¿no? Exacto. La gente. Y para ahí vamos, a ver, eh, fue parte un poco de la introducción, a ver, porque una cosa es, no, que padre la campaña, las promesas de campaña, la experiencia que, que el equipo ya tiene, porque claro. muchos ya participaron en la, en la UF de la pasada, de la pasada, de la pasada, a que ahorita dices, ya te entregaron las llaves, ya entras y dices, ok, aquí hay goteras, ta, ta, ta, y aquí está la caja fuerte y la abren y dices, oh my God, ¿cómo están ahorita? Fíjate, eso es muy importante, Erika. Nosotros tuvimos la oportunidad de, de estar en el gobierno con Eduardo Rivera como alcalde eh, 2011-2014, 2018 que se perdió la elección y ahora pues esa experiencia de haber ganado pero también de haber perdido sirve de mucho, porque no venimos a aprender, no venimos a, a un lugar nuevo. Eduardo tiene la experiencia de ya haber gobernado, tiene la experiencia de ser consultor de gobiernos municipales a nivel nacional y eso permite que eh, la visión que él tiene del gobierno sea muy clara, que las necesidades, que las eh, demandas ciudadanas de la gente las tenga muy a flor de piel y que entonces tenga muy claro él hacia dónde quiere ir, hacia dónde eh, quiere enfocar la, las acciones del gobierno, las prioridades del gobierno y desde el día uno, del gobierno empezar a trabajar para solucionar los problemas de la gente. No desde Eso es fundamental. O sea, yo sé que están trabajando. O sea, todavía no no rinden protesta, no rinden protesta Rivera pero ya están trabajando. Tan solo en la entrega recepción. ¿Cómo Te voy era, a confiar ¿no? algo. A ver. El 6 de junio fue la elección. Acabamos pues como a las 12 de la noche, yo creo el festejo que se hizo no, digamos. No, no, no, no, no, como a las 12 de la noche. Somos este muy tranquilitos. ¡Ay, ah, cómo! ¡Nombre! hombre! Erika, el lunes 7 de junio a las 7 de la mañana, Eduardo ya me estaba hablando para realizar las primeras acciones ya de transición. ¿Cuáles fueron las primeras acciones que Eduardo definió? Comenzar a reunirse el día 14 aproximadamente con los eh, líderes empresariales, con los líderes de las universidades, uh -huh. con los líderes de los sindicatos. Armando, pues, lo dice que desde el 12, no 14, desde el 12, ya estamos Aproximadamente, creo, 12, 14, en esta comisión permanente que se ha conformado. Entonces, venimos trabajando desde el siguiente sí, día de, Bovi, sí. de la elección, o sea, no, no hemos parado. Uh -huh. Y ahorita ya llevamos un gran avance. Eh, lo que Eduardo nos ha pedido es tener todo listo para empezar desde el día uno a trabajar. No, no vamos a llegar a ver qué hay. No vamos a no. llegar a ver cómo están las cosas. Eso ya pasó. No, eso ya pasó. Ahorita Oye. ya estamos definiendo qué es lo que vamos a hacer y con qué contamos para okay. hacer esas acciones. ¿Cuál es tu impresión? Ya entraste a la casa. ¿Cuál es tu primera impresión? La casa la conocemos. La conocemos muy bien. Ya hemos estado ahí. No, pero ¿cómo no. te la dejaron? Ahorita eh, estamos precisamente en ese proceso de reuniones con el gobierno saliente para que nos vayan compartiendo la información, ya lo okay. decía el presidente Eduardo Rivera, el presidente electo, el lunes en la rueda de prensa, estamos esperando a tener toda la información para que se haga un balance y se tenga todo el bosque completo, ¿no? la visión del bosque completo, uh -huh. y en, en función de eso, ahora sí, tomar decisiones respecto de cómo nos dejan la casa, con qué contamos también, ¿no?, y en función de eso, pues saber qué vamos a hacer y qué acciones debemos de tomar para resolver los problemas de la gente de manera inmediata. No podemos llegar ¿qué? con pretextos o, o uh -huh. con, eh, digamos, claro. eh, a buscar qué, qué, qué está mal o qué está bien. Ya, eso ya lo sabemos. Tenemos que llegar a resolverlo. Esa es la instrucción que nos ha dado el presidente electo Lardo Rivera. De acuerdo. Zaira Chavarría dice, saludos a Dan. Dice, exactamente... Dice, una gran trayectoria y un hombre muy trabajador. Lupita Rubarrena, saludos, Erika Adán. Saludos, Lupita. Lupita, saludos. Alejandro saludos, López Aira. también nos está mandando eh, saludos. Oye, a ver, entonces... Tu impresión, como que no me la quieres decir. Mira, ¿qué político es? Ah, me dio la vuelta, así como de, ¿no? Bueno, entiendo, porque es un tema muy delicado. Es un proceso. Sí, y además en donde cualquier cosa... De llegar hasta el último minuto del... Eh, Acuérdate, en, Erika, con la nueva ley, hay una nueva ley que dice que la entrega de recepción empieza cinco días antes y termina diez días después del 15 de octubre. Ajá. Entonces, digamos que vamos a tener la película completa, completa, completa, hasta el 25 de octubre. Uh -huh. Por eso ahorita es un proceso en el que vamos recabando información, vamos recibiendo información y tener una conclusión ahorita que yo te diga todo Ajá, está un no, no, hasta complicado. Cañón. No, no sí, y además pues también cualquier cosa, cualquier cara que tú pongas ahorita, así de, ¿cómo te entregaron la casa? Ah, bueno, pues vamos a ver. No, pues ya me dijiste todo. no Y cuidaste todo, así como de, no, pues estamos viendo y todo. Bueno, eso es lo políticamente correcto porque... Cualquier cosa que digas podrá ser usado en tu contrato, imagino. Ok, entonces, pero las negociaciones van bien, los acuerdos van bien, entonces, ¿no? Ahí, ahí va la el, cosa. el proceso va caminando, no hay negociaciones, no hay acuerdos, eso suena muy feo, ¿no? O sea, es un proceso okay. de entrega-recepción y de, y de okay. que estamos, pues, trabajando para eh, resolver, corregir el rumbo y al ayuntamiento saliente le toca, ¿no?, eh, entregar la casa claro. Y al ayuntamiento entrante le toca recibirla claro. Hay también un periodo en el que nosotros como ayuntamiento entrante Tendremos que analizar lo que se entrega Y en su caso realizar las acciones que consideremos necesarias En cuanto a derecho convenga okay. Para eh, resolver las problemáticas que podamos encontrar ¿no? De acuerdo A ver, ¿qué cosas encontraron? de la administración que ahorita todavía está en funciones que digan nos gusta, puede continuar, ¿no? Y que definitivamente dices vamos a echar para atrás, porque hay muchísimos temas, le decía yo a Adán, que no nos va a dar tiempo para ver volardo, ciclopista, las concesiones de la ¿no? de estas de las bicicletas, este, qué onda con el proceso que hay ahorita en tesorería. Los ambulantes... Bueno, esta sí, empecemos por ahí. A ver, ¿qué onda con los ambulantes? Es la locura. Hay, hay eh, digamos, como te decía yo, Erika, en la ciudad muchos problemas, la gente lo sabe. No, yo, uno de esos es... No, o sea, no está cañón. No, no, no hay que, digamos, ser expertos para saber cuáles son los principales problemas de la ciudad, que tienen que ver con la inseguridad, con la falta de empleo y, y, y bueno, algunos otros temas. Hay a lo largo de, de, de la historia de nuestra ciudad, gobernantes que han hecho cosas bien y cosas mal, no nada más, eh, digamos, en los últimos años, sino en las últimas décadas. Eh, entonces, lo que nos toca y lo que necesitamos también como ciudad, Erika, es pues, plantear soluciones a largo plazo que ayuden a la ciudad, que mejoren las circunstancias de la ciudad de aquí, por ejemplo, a 10 años, y también tomar en cuenta acciones que se hayan hecho en los últimos 6, 12, 15, 20 años, claro. porque hay acciones que han sido muy buenas, lo, lo vemos ahí, ahí están y, y se ¿Cómo quedan cuáles? ahí, como cuáles, por ejemplo, como el mejoramiento del centro histórico, tú lo dices muy bien, ¿no? el uh -huh. tema de los ambulantes, la gente, tus audios escuchas, lo saben, qué gobiernos han manejado bien el tema de ambulantaje y qué gobiernos no, uh -huh. lo saben. Está el gobierno de Eduardo, el pasado, que se manejó muy bien el tema de ambulantaje y hay otros gobiernos también que lo manejaron muy bien, hay otros que lo manejaron muy mal y que entonces eso es lo que nos permite decidir qué sí y qué no tenemos que replicar, ¿no? también claro. de, de las experiencias pasadas, incluyendo la propia. Entonces en ese sentido los ambulantes sí, efectivamente, es un tema prioritario que tenemos que eh, trabajar desde el primer día también y que tiene mucho que ver con el ordenamiento y el mejoramiento de las condiciones para todos. No quiere decir que eh, esto se tenga que hacer de un plumazo, porque no, digamos uh -huh. las cosas no suceden por decreto. Claro. Se tiene que trabajar, se tiene que dialogar, se tiene que eh, colaborar entre todos. Precisamente estas mesas permanentes que se vienen realizando con los empresarios, las universidades, los sindicatos... Los diálogos que ha venido realizando el presidente electo de Ordo Rivera con las comunidades, con los sectores de población, con los comerciantes del centro histórico, con muchos, muchos grupos incluidos también, obviamente grupos de personas que se dedican al comercio, pues también son parte de este diálogo y de esta búsqueda de mejorar y de solucionar las cosas de manera conjunta, porque un gobierno, el que sea solo, no va a poder digamos solucionar uh -huh. todos necesita un trabajo conjunto junto con la ciudadanía no junto con los medios de comunicación junto con ustedes que siempre nos ayudan a comunicar lo que, lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer a ver eres eh, una de tus especialidades esta la movilidad cómo ves la movilidad ahorita en la ciudad de Puebla ¿no? empezando que por los volados los parklets que se hicieron este, las las eh, ciclovías no y todo esto ¿Habrá algún cambio sustancial en, desde el principio? ¿Tú cómo lo ves? Tenemos un diagnóstico muy claro en eso, Erika, y sí es un tema que me apasiona y me encanta además. Eh, el 75, casi 80% de la población usa transporte público en la ciudad. Eso quiere decir que debemos enfocar nuestra estrategia, nuestras acciones, en mejorar las condiciones de ese porcentaje de población que usa el transporte público. Y obviamente, al, al mejorar esas condiciones ah. del transporte público, lo que requerimos también es, por ejemplo, mejorar las paradas de transporte público, que es algo que, le, que le compete no al existen. municipio, claro. efectivamente. Porque recordemos que el transporte público es una eh, actividad que le compete al gobierno del Estado. Uh -huh. El municipio no tiene injerencia, digamos, directa sobre el transporte público. Pero aquí lo importante es... Que, eh, por ejemplo, primero en la campaña, Eduardo Rivera eh, se comprometió a mejorar las paradas de transporte público y estamos trabajando desde ya en eso, okay. en mejorar las paradas de transporte público. Eso es algo fundamental porque la mayoría de la gente lo necesita. Porque, por ejemplo, que llueve mucho, si no tienes coche y vas por el, la, la parada y no hay parada, como tú dices, uh -huh. pues te mojaste y claro. entonces llegaste a la casa abatido, este, o es la inseguridad a la hora de esperar el transporte público donde te asaltan etcétera etcétera etcétera entonces el transporte público es algo fundamental en la movilidad okay. y por otro okay. lado también para mejorar el transporte público y la movilidad en general en la ciudad es el tema de la semaforización que ha sido un tema pendiente sí. desde siempre sí. desde siempre y en ese sentido también obviamente estamos buscando opciones estamos buscando alternativas y estrategias que permitan mejorar la semaforización de la ciudad un tema pendiente, pero además un tema que es muy caro. Un tema que, por la tecnología que utilizan los sistemas de, de semaforización, son tecnologías caras. Uh -huh. Y entonces se tiene que buscar también, obviamente, el, el financiamiento. Pero estamos en eso, estamos trabajando, estamos analizando, y es parte de lo que, digamos, a nivel, no nada más de la ciudad de Puebla, sino a nivel metropolitano, se tendrá que estar realizando. De acuerdo. Eh, lo que nosotros buscamos, eh, por instrucción del de presidente electo Eduardo Rivera, pues es precisamente tener una coordinación con el gobierno del Estado uh -huh. para que ellos que llevan todo el tema de transporte público y nosotros, municipio que llevamos el tema de calles, uh -huh. pues mejoremos las condiciones de movilidad uh -huh. y con ello las condiciones de seguridad en el transporte público. De acuerdo. Israel Neri dice, te manda muchos saludos. Telma Chávez, saludos a Dan, mucho éxito. Y eh, Juan Armando López también te manda así un like. Gracias, y Antonia Sánchez también te manda muchos aplausos, me cae que sí, los vas a tener que necesitar. ¿Qué onda con los volardos? Se los... quedan, se van, y fue una buena idea, fue mala, ¿qué pasó? Mira, los volardos son una acción muy concreta, ¿no? Que tendrá que analizarse, que tendrá que revisarse y lo que nosotros proponemos es acciones integrales, es decir, Eduardo lo dijo, Eduardo tiene el programa de mil calles, ¿no? relaminaciones, mejoramiento de vialidades, vialidades principales, vialidades también de las colonias y en ese sentido lo que tenemos que hacer es, eh, digamos, mejorar integralmente las vialidades. ¿Qué quiere decir esto? No solamente poner volardos, sino que se mejore las banquetas, que se mejore el asfalto, donde va el transporte público, donde va Esta el automóvil. Hoyos. ya, con eso, ya hoyos. Estamos del otro lado. El alumbrado público, Erika, sí. por ejemplo, las paradas de transporte público que usa la mayoría de la gente. Entonces, tenemos que pensar integralmente para que el beneficio sea para todos y que este, mm -hmm. no pongamos solamente un volardo, y a lo mejor al lado del volardo hay un bache, ¿no? Sí. En ese sentido. Ah, también, ¿Eso es tan real? Sí. O sea, por supuesto. Entonces, eso va también de la mano de eficientar el trabajo del gobierno, de buscar la manera en que la coordinación del gobierno en sus trabajos entre las distintas áreas sea mayor para que si vamos a hacer este, una pavimentación o relaminación o bacheo, también se incluyan elementos como pintura, por ejemplo, o como poda del pasto, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a que todo el gobierno trabaje de manera integral para dar un buen servicio a la ciudadanía. Oye, ¿qué onda con esto de las bicicletas? Estas empresas que no se han podido quedar, que, que bueno, se ha hablado hasta de corrupción y que, o sea, nunca, nunca se ha esclarecido... ¿Qué onda con las empresas que dan este servicio de las bicicletas? Pero ahorita no hay, o sea, las volvieron a quitar. Fue. Ajá. ¿Tú estás a favor? Eh, ¿Van nuevamente a buscar a una empresa que dé este servicio, que den esta concesión o ya no? ¿Cuál es tu opinión? Fíjate, Erika, que las bicicletas es un sistema que funciona en muchas ciudades, incluso de México, ¿no? Guadalajara sí, lo tiene. Pero en Puebla no lo sé. Guadalajara lo tiene, Ciudad de México sí. lo tiene, eh, Querétaro me parece que también lo tiene. Puebla, en Puebla funcionó cuando se pusieron, principalmente en la zona del centro histórico, ¿no? En ese sentido. ¿Qué pasa? Que las bicicletas son un servicio relativamente caro, ¿no? Es un servicio que puede funcionar pero que antes que las bicicletas hay otros servicios que tenemos que mejorar. Es decir, hay urgencias más importantes uh -huh. en ese sentido. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero mejorar lo que te decíamos hace rato, lo que te decía yo, uh -huh. paraderos de transporte público, alumbrado, okay. transporte público, y después ya pensar en las bicicletas. Es decir, no se descarta, pero bueno, primero hay este, otras prioridades ¿no? claro. en ese sentido. Okay. Es un tema de prioridades, de la seguridad de los espacios públicos, de las calles, ¿no? que es lo que la gente pues, le preocupa y, y, le, y le urge que se solucione, que se corrige el rumbo ¿no? en esos sentidos. De acuerdo. Eh, ¿Cuáles podrían ser eh, ahorita las prioridades que eh, van a tomar antes de que termine el año? Las prioridades del de gobierno de Eduardo Rivera serán las seis acciones que él propuso para uh -huh. corregir el rumbo en campaña, Escudo Puebla, que es todo el tema de seguridad, Impulsa Puebla, que es la reactivación económica. Eh, también Médico en tu casa. Uh -huh. Ciudad de 10, que es todo el tema de servicios públicos. Estancias infantiles, que ahora que ya regresamos a clases y que la gente está trabajando, aunque estemos en pandemia, pues tenemos que dejar a nuestros hijos, quienes tenemos hijos pequeños, que alguien los cuide. Claro. Para eso son estancias infantiles. Ay, y, sí, por favor. Sí, hagan urge, algo, urge, porque urge, a este paso etcétera. no veo que... A nivel federal se vaya a hacer algo. ¿eh? No, pues ya, bueno. ya no existen, ¿no? entonces No, no, ver... no, ni, ni lo van a retomar ni nada, ya no. Por nos... eso se va a okay, retomar a nivel ahí. municipal. Okay. Y por último, el programa Contigo Mujer, que es un programa fundamental que busca cuidar a las mujeres, fortalecer a las mujeres, empoderar a las mujeres y eh, darles las herramientas necesarias para salir adelante, pero también para prevenir y disminuir la violencia contra las mujeres, que es algo. Que también es un problema muy, muy grave en, a nivel, digamos, Puebla, pero a nivel nacional también, ¿no? De acuerdo. Eh, en, en este cargo ¿no? de gerente de gobierno, me encanta el nombre, está así como, ¿no? Muy europeo también, así como, gerente de gobierno. Eh, sí es, eh, bueno, me gustaría, mejor dicho, porque lo primero que hice fue preguntarle, oye, ¿qué es eso? Por favor, explícamelo. ¿no? Entonces, por favor, explícanos qué es esto del gerente de gobierno. El gerente de gobierno es una figura, Erika, que se ha utilizado mucho en otros países, en gobiernos locales de otros países, principalmente Europa y Norteamérica, incluso también en Latinoamérica en algunos casos. En México se utiliza ya en algunos ayuntamientos, pero son contados, Texcoco, Tijuana, algunos casos contados. Es una, un modelo, digamos, un, una figura de gobierno, en donde se busca que una persona, en el caso de las ciudades grandes como Puebla, el municipio de Puebla tenemos ahorita casi 1.700.000 habitantes. Entonces, imagínate, 1.700.000 habitantes, más de 1.300 colonias. Uh -huh. eh, solucionar todos los problemas que hay requiere de mucho tiempo y mucho, eh, digamos, mucha atención. Entonces, en la figura del de gerente de gobierno o city manager, como se llama en otros lados, lo que busca es apoyar en la parte digamos, de operación del gobierno al alcalde para que el alcalde también trabaje en la parte de liderazgo, liderear al municipio, liderar al gobierno uh -huh. y que entonces haya una eh, digamos un apoyo, uh -huh. una operación, una administración eficiente uh -huh. del gobierno con uh -huh. el objetivo de okay. dar mejores resultados a la gente. ¿Y cuál es la diferencia con el secretario de Gobernación? El secretario de Gobernación... En el caso del municipio, sí. lo que hace es que tiene facultades más en el sentido de la gobernabilidad, de eh, mantener en calma, eh, a, a, digamos, las, las, las, las circunstancias o la situación social, de eh, el problema, por ejemplo, del ambulantaje, es una facultad sí, de claro. la Secretaría Ajá. de Gobernación. Y entonces, lo que se va haciendo es, con el City Manager, por ejemplo, generando nuevas... Eh, eh, figuras que faciliten el trabajo y eficienten el trabajo del gobierno en sí, ese sentido Oye, y en el aspecto político a ver, en Acción Nacional eh, y no nada más en Acción Nacional eh, yo creo que en todos los partidos es lo mismo eh, muchas veces cuando entra un partido en el gobierno el partido así per se se empiezan a pelear y se la empiezan a hacer de jamón el que llegó en el gobierno entonces bueno, ejemplo, pues lo tenemos entre Claudia Rivera y el gobernador, por ejemplo, ¿no? Así. Pero también en las administraciones municipales de Acción Nacional le ha ido luego muy mal a los alcaldes panistas con su propio partido. Entonces ahí se, ¿no? se enojan, lo grillan y lo exhiben y bueno, y luego el peor enemigo no es, son los partidos contrarios, sino el, el propio, ¿no? Le pasó a Gabriel Hinojosa, le pasó a Luis Paredes, al propio Eduardo Rivera también en su momento, se le de jamón. A ver, ¿cómo están ahorita los panistas poblanos? ¿Cómo ves ahorita que hicieron esta alianza con otros partidos también? Eh, ganaron, tuvieron que hacer negociaciones, acuerdos, hasta con el propio partido, para que, ¿no? Para que ahora sí se repartieran el pastel. ¿Cómo van? ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes? No, ahora sí, a, hablando con el término coloquial, ¿ya no se las van a hacer de jamón? ¿Cómo ves? Je que eh, este gobierno es un gobierno de coalición. Es un gobierno, el, como te decía, integrados el, el PAN, pero también el PRI, el PRD, ¿Y el Comiso por Puebla, PCI. En ese sentido, eh, el gobierno es un gobierno que no le pertenece a un partido político, es un gobierno que le pertenece a los poblanos a los más de 300.000 poblanos que votaron por Eduardo Rivera. Okay. Es un gobierno que eh, no tiene compromisos, y lo ha dicho el propio Eduardo, con ningún partido político en ese sentido, pero sí va a gobernar con los partidos políticos. Eh, ya el, el, el, la semana pasada Eduardo presentó estas primeras eh, definiciones, uh -huh. ¿no? en donde está Karina Romero del PRI, uh -huh. en donde está Miriam maravián de México Libre, en donde está Alejandro Cañedo que también es un ciudadano, que no pertenece a ningún partido político y en donde está un servidor. Entonces, en ese sentido, lo que está haciendo el presidente electo es conformar un equipo no solo de partidos, sino también de ciudadanos. Eh, eh, Alejandro Cañedo fue una propuesta del Consejo Coordinador Empresarial en, es, en ese sentido. Entonces, esta conformación del de gobierno de coalición con los ciudadanos también va a ser fundamental porque nos va a permitir gobernar con todos y para todos. Y entonces, lo que, eh, digamos, al interior del Partido Acción Nacional o de cualquier otro partido suceda, es un tema que no debe afectar al gobierno. La vida interna de los partidos debe ser eh, respetada y son los miembros de los partidos, en el claro. caso, por ejemplo, de Acción Nacional, son los miembros de los partidos los que decidieran la vida interna del partido. Pero eso afecta, finalmente. Pues mira... Eh, es, es como la familia. Y luego, ¿no? La Navidad, todos vienen y todo, y se acaban ahí enojando. Y entonces, yo creo que luego las peores broncas vienen de la familia. Y luego no son ni los amigos ni el, el trabajo. Y eso, eso como, también pasa, ¿no? En los partidos. Puede pasar, pero por eso, como gobierno de coalición, eh, el, el presidente Eduardo ha tenido muy claro que eh, el gobierno debe mantener, digamos, su perfil de gobierno y no meterse en los temas del partido, ¿no? okay. Y que y, y, y al revés, pero, ¿no? Pero, También. Porque, pero cómo y al revés? sientes. Sí, claro. Y al revés. ¿Y tú, pero cómo sientes esto? O sea, ¿no? yo te diría una, una cosa, el, una cosa el gobierno y otra cosa el partido. En el caso qué? del partido, yo diría son los militantes viene la renovación de la dirigencia estatal, son los militantes los que tienen que decidir quién es quién quieren que sea su dirigente estatal. ¿no? Dirigenta. Dirigente o dirigenta, ¿no? No, aquí es sentido. dirigente bueno, digamos, el partido es el que define, y en ese sentido, el partido ¿O es el... ¿Cómo? No, no, ya me hiciste sí, sí, bolas. Sí. No, bueno, lo que pasa es que el partido define, digamos, en este caso, el tema de Sí es dirigente, acá del, quedó en Puebla género, eso, ¿no? Ajá, exacto. O tú eres de los que no está de acuerdo. Porque no, hay panistas que dijeron, oye, no estamos de acuerdo con esto de que... Yo creo que hay muy buenos perfiles, digamos, perfiles eh, de perfil hombre o perfil mujer... Y más allá de que si se estuviera de acuerdo o no, son los propios panistas los que tienen que decir. Fíjate, ha pasado algo muy interesante ahora con el triunfo del 2021. Los panistas han retomado este, eh, digamos, esta pasión, este gusto que se perdió un poco. no Acuérdate que el PAN tiene una gran eh, digamos, experiencia de gobiernos locales. El PAN viene y nace de los gobiernos locales justamente. Entonces, este liderazgo eh, como tal del partido, este crecimiento del partido en 2021, pues es importante porque nos permite hacia el 2024 claro. seguir trabajando a nivel local, pero también a nivel nacional okay. con eh, liderazgos importantes, liderazgos fuertes que están ahí uh -huh. y que pueden, sin lugar a dudas, dar excelentes resultados como dirigentes o dirigentes del partido, ¿no? En cualquiera de los casos... Pero en Puebla cayó dirigente. Sí. Va a tener que ser dirigente. Pues sí, si no es que sucede otra cosa de aquí a que sea la elección, ¿no? Eso yo no lo sé, no te lo podría responder, Erika. Okay. Este, sí, claro, no, no, si sí, no, no o sea, nadie, ¿no? Yo creo que en más... En ese marco. sentido, exacto. Pero bueno, este, se tendrá que esperar y ya como... Como panista, pues nos tocará emitir nuestro voto y, y, ya, claro. y como tal, sí. ¿no? Y precisamente, bueno, hablando como panista que eres, en trayectoria dentro de Acción Nacional Larga, a ver, se está echando ya la baraja de los posibles candidateables a la presidencia de la República. Este, te, te, te preguntaba yo antes ¿no? de entrar al aire, a ver, ¿no? O Ricardo Anaya, ¿no? O este eh, Mauricio Vila, ¿cuál de los dos? Pero, bueno, y Adán me dijo, oye, no, pero pues si Pancho Domínguez... Y dije, órale, o sea, para, para la presidencia. ya Ahora te, te hago la pregunta ya al aire, a ver, sí, o sea, ¿te gustaría Pancho o quién? No, bueno, a ver, el tema de la presidencia es un tema que en su momento se tiene que esperar a no, que No, sí, pero ya todos los, los panistas ya están agarrando así como, de, ay, pues a mí me gustaría este, el otro. Pues es que normal. Los, tres, los tres son excelentes perfiles. ¿A ti cuál te gustaría más? Los tres son excelentes perfiles, uh -huh. Erika. Okay. La verdad, no, no es una respuesta política, pero de verdad lo creo así. Pero puedo, sí. sí. Pero sí. <risa> ¿No? Pero pero sí. sí. <risa> no, los tres son muy buenos perfiles. En, eh, en el caso de... de Ay, pero de, ¿te, de, ¿te gustaría de, Ricardo otra en, vez? En el caso de Ricardo Naya, pues tiene ya experiencia. El haber sido candidato, el haber sí. estado al frente de la Cámara de Diputados... El haber sido dirigente del partido le da experiencia y una sí. visión interesante sí, a nivel mucho nacional. Conocimiento también. Tiene más conocimiento, es cierto, que de, de, Mauricio de una visión y de nacional. Sí, en claro. el caso, por ejemplo, de eh, Mauricio Vila y de Pancho Domínguez, Mauricio gobernador de Yucatán sí. y Pancho de Querétaro, tienen una experiencia más local que sí. también ayuda a lo nacional. Es decir, ya fueron mm. alcaldes los dos ya fueron gobernadores los dos Ajá. y tienen una experiencia muy buena. Ahora, Además, son rostros más frescos, más, o sea, ¿no? Y ya, pues, o sea, pobre Ricardo, ahorita ya se peló, no sabemos dónde está. Fíjate, ser alcalde, que, que un presidente de la República haya sido alcalde, creo que le daría mucha mayor eh, sinergia al país porque no es lo mismo gobernar un estado o gobernar un país que gobernar un municipio. Cuando gobiernas un municipio, estás en el, en el ahora sí que directamente ajá, a, ras de, piso. a ras de piso, en el piso, ajá, a ras de piso, ajá, conoces claro. los problemas y los entiendes perfectamente. Ajá. Gobernar a nivel estatal y federal es un poquito más este, así como que el lejano, ¿no? Sí. Entonces, son tres excelentes perfiles, Erika, que y, los tres eh, pudieran ajá. ser buenos candidatos, me parece. Hay que esperar los tiempos, hay que esperar qué sucede ajá. y en ese sentido, pues, eh, vamos nosotros, digamos, como panistas, ¿no? Pues a estar al pendiente de los procesos internos del partido que existan. ¿no? Ok. Entonces no tienes ningún preferido. No, la verdad es que creo que los tres son buenos. Ok. Este, y habrá que esperar los tiempos. Ok. Oye, y en cuanto al líder nacional, ¿qué onda? ¿Sí que se quede Marco Cortés? Marco, ¿O? me parece que los resultados. Eh, han sido buenos, en Puebla pues muy buenos con, con Eduardo Rivera sí, pues, ¿cómo no? y, y, y, y pues eso, de eso se trata de dar buenos resultados como gobiernos también, eso es algo muy importante eh, participaba yo apenas en un, eh, una capacitación para regidores electos y de eso se trata el gobierno no, no nada más del PAN, en este caso el gobierno de coalición, de dar resultados inmediatamente y de demostrar a la gente que se pueden dar los resultados okay. y que estamos... Capacitados, en este caso, para corregir el rumbo, como es eh, el objetivo que tiene el presidente Eduardo. Erica. Eric Sánchez dice: éxito, Adán, Omar eh, Sánchez de Dios, dice: fuerte abrazo y éxito. Eh, Vic Alcántara, dice: se nota tu preparación, mi estimado Adán. Serás una excelente administración. Será una excelente administración, perdón. Gracias. Eh, Grisel Estrada. Eh, un abrazo, mi estimado Adán, será una gran administración. Antonio Sánchez, celebramos tu esfuerzo, va por Puebla. Azul, Rey, Oscar, dice, muchas felicidades, Adán, mejores tiempos que vienen para Puebla con tu trabajo. Dice Paco, Paco Sánchez de la Vega, éxito estimado, sin duda viene el mejor rumbo para Puebla y un abrazo fuerte. Muchas gracias. Oye, Adán, tú cómo ves, eh, dicen, es que no hay que anticiparse. O sea, o sea ya, ya, ya me sé hasta la respuesta que me vas a dar, No, es que no nos vamos a anticipar. Sin embargo, creo que también sería un trabajo muy serio ir viendo, ¿no? Eh, pues ir sembrando, ir abriendo brecha para la, la gubernatura. Incluso, por ejemplo, si estamos hablando de la presidencia de la República, pues ya desde ahorita muchos están allanando el camino y están viendo, y bueno, ahorita ya, ¿no? algunos nombres de los posibles dentro del pan. Acá igual, ¿no? Pues obviamente el candidato natural pues, es Eduardo Rivera. Y yo creo que también hay una visión de, pues, tenemos que trabajar bien acá, ¿no? Para poder aspirarle allá, ¿no? ¿O cómo ves? No hay que anticipar, Sri no No. Tú lo dijiste, no, no lo dije yo, ¿eh? No, pero lo dije para allá, ahí se parte la respuesta. No, no, no, pero que tú lo dijiste en el caso de que es un candidato natural, ¿no? Sí. Lo, lo dices tú y lo dice mucha gente, ¿no? Uh -huh. Lo que estamos enfocados, Eduardo nos ha pedido enfocarnos en el gobierno, enfocarnos en corregir el rumbo de la ciudad, enfocarnos en mejorar la seguridad, mejorar la situación de la ciudad, en empezar un gobierno desde el primer día con todo, y ya después se irán viendo este, los tiempos y los, eh, digamos, momentos políticos, ¿no? Pero ahorita uh -huh. la responsabilidad es el gobierno municipal, eso hay que tenerlo claro, porque sí claro eh, si, si la, no ciudad, está la ciudad está en un bache, Erika, en un bache del cual hay que sacarla y hay que poner a la ciudad en el lugar en el que se merece, como tú decías, a nivel nacional, pero a nivel internacional. ¿Qué pasa? Tenemos prácticamente 10 años para cumplir 500 años de la ciudad, ¿no? esta ciudad que, de la cual nos sentimos orgullosos, esta ciudad con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, con nuestro centro histórico, con nuestras iglesias, con nuestra gastronomía, con las semitas, con las chalupas, ¿no? con todo lo que conlleva, sí, ya, sea, ya me dio, ya me dio hombre. Hombre, yo también, ya me dio, ya se me tocó aquí. Para, para la otra hay que traer unas. Sí, ¿verdad? Bien, vinito un, ya ay, tenemos. Sí, unos molotitos. Ay, tengo un de novada, porque pues ya es <ríe> la temporada. Estamos en, en, en época, un mole de cadera salido sí. de octubre, ¿no? Ándale. <ríe> Ándale, bueno. Ya, ya se me la boca. Ajá, Pero también. bueno, tenemos tantas cosas tan, tan bonitas, Erika, los poblanos, que tenemos que resaltarlas, tenemos que rescatar a nuestra ciudad, corregir el rumbo, y eso es la tarea que nos toca ahorita. Para eso. Para eso la ciudadanía eligió a Eduardo Rivera, para eso la ciudadanía eh, votó por Eduardo Rivera. Entonces, ese es nuestro trabajo, en eso estamos enfocados. Lo demás tú ya lo dijiste y, y ya será su momento. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, Adán Domínguez, por no, estar ti, aquí en Los Conjurados. Muchas gracias a usted por estarnos sintonizando. Gaby Ruiz, saludos, estimado Adán. Estoy segura que tú, con tu experiencia, aportarás los mejores resultados para Puebla. Israel, Neri, muchas felicidades a Adán. Gracias, Israel. Bueno, pues esto fue Los Conjurados. Muchas gracias por su compañía. Dice, Azul Rey también te está mandando así como que aplausos. Muchas gracias. Nosotros ya nos vamos. Esta entrevista la puede checar en nuestro portal Los Conjurados y en nuestras redes sociales. Buenas noches. Besitos. Bye. Pues así es. Sí, no, muchas gracias, Erika. Muy bien. ¿eh? No, gracias a ti. Ay, creo que Muy seguimos gusto. al aire. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, Seguimos no, al aire. ¡Ay, qué bueno que te dije porque digo, oye, cualquier cosa... Sí, sí, me di cuenta ahí en el teléfono. Ajá. Sí, ya se nos cayó el cuatro que te teníamos. No, no es cierto. No, no es cierto. Siempre aquí, mira, que sí. largosos no, no, no. como somos. No, no, no, muy bien, ¿eh? muy a gusto. Oye, ¿y después de aquí qué? ¿Te vas a dónde? ¿Ahorita? ¿Tienes chamba? ¿Cómo estás? Estamos acabando como a las 11, 12 de todos los días. Sí, me imagino. Sí. Me imagino. Aquí Armando y... Romina, este, ya. ya no pueden más, no es cierto. No. Sí, sí. no, pues ya, ya lo vi, oye, pues o sea, no, quería saludar y, ay, ay, ¿de sí. qué fue? Bueno, ahorita nos comentas de qué fue, no, porque si no... De la edad. Oye, ya terminé desde hace un buen y aquí seguimos cotorreando al aire. Ahora sí, ya nos vamos. Ok, besitos, bye.